Hola, hola, buenos todos, aquí estamos recomendando un día en la taberna y hoy volvemos con Total World Warhammer, este va a ser nuestro capítulo número 18 con los caballeros de Caledor, vamos a defendernos de dos ejércitos de Numas que los vamos a reventar, vamos a hacer toda la fuerza posible con nuestros dragones y con nuestros arcos para poder destrozar estos ejércitos, así que nada, sin más dilación, Vamos a ir a. Vale, ejército grande y esta zona que la controla la me parece correcto. Así que vamos a librar la batalla y a por ellos. Tenemos que tener cuidado con, con los carros y, y la caballería, a ver si lo podemos reventar rápidamente con los arqueros. Y lo segundo, vamos a destinar a estos caballos a ir a buscar a sus. Al menos una, una unidad a ir a buscar a los lanzacráneos aquellos. Tienen una unidad, el otro ejército tiene una unidad de, de. Bueno, una catapulta. Y esa nos la queremos quitar de encima lo más rápido posible. Acudiremos con alguna de estas de nuestros. De nuestros caballeros. Y con eso debería estar más que listo. Vale, 24 es un muy buen número. Vale, ¿dónde nos queremos ubicar nosotros? Ellos están aquí. Vale, pues nada. Vamos a ubicarnos un poquito más para acá. Lo de siempre Aquí, eso es más o, más o menos anchos Es que no sé si queremos Luchar cara a cara Bueno, tenemos la activa De los ataques flamígeros Yo creo que podemos Contestar bastante bien vale, ok, lo de siempre, y aquí dos grupos, vale, esto va a ser un grupo, esto va a ser otro grupo, perfecto vale Imrika aquí, nuestra señora aquí y aquí estos tres señores que pueden desplegar en vanguardia, vamos a hacer que desplieguen aquí vale, porque luego iremos a buscar a su a los lanzacráneos aquellos vale, perfecto, iniciamos batalla nos ubicamos un poco de lado vale aquí. el grupo 3 aquí vale, 5 vamos a tirar ya la reserva mágica, la cabeza ardiente por favor venga Ya hemos cancelado, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto Buah, qué mala... Ha sido malísima Pero malísima Vale, grupo 3 aquí Vale, uh... Oh. Vale, es buena descarga, está bien. Vale, grupo 2, eso es. Dispara, dispara, dispara, dispara, dispara, dispara, dispara. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Vale, eso está bien. Me gusta. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vamos a ir chocando un poquito por aquí. Vale, bueno, bueno, pues si no quieren chocar, nosotros simplemente nos reposicionamos y ya está. Vale, bueno, vosotros aguantaréis seguro, 100% yo confío. Vale, podemos tener otro... Otro fogonazo, perfecto. Aquí, venga, ese dragón. Eh, Porque no chocamos contra nadie En serio, quiero saber qué ocurre ahí Vale, nuestra maga la tenemos de nuevo disponible Sí, vale, vamos a esperar una buena Vale, esta está muy bien Vale, es que si tenemos la posibilidad de reventarlos, ¿por qué no lo hacemos? Vale. Va a estar un poco feo, pero bueno. vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, perfecto Vosotros acudir aquí, acudir aquí Vale, con Imrik vamos a bajar aquí Vamos a meter el cuerno del trueno Perfecto, a nuestra señora ¿Dónde tienen ellos? ¿Dónde tienen ellos esto? No veo su... vale Vale, vale, vale, vale Sin duda, corriendo para allá Vale, Imrik aguantando, vamos a recuperar nuestras posiciones Vale, grupo 2 aquí, bien puestos Apoyada aquí, apo apoyada aquí, dije, vale Vale, nuestra señora, venga, empezamos Imrik Un buen pelotazo, ¿dónde tienen su nuevo señor? Vale, que ahí, que entre que cargue, que no carga Vale, perfecto, está bien. Vale, está bien. Y está combatiendo en el aire, sí. Vale. Vale, esto está muy bien, esto está muy bien, esto está muy bien, esto está muy bien, esto está muy bien, esto está muy bien, esto está muy bien. Está muy bien. Vale, vamos a meter arma igne aquí. Vale, perfecto. Ya tenemos aquí nuestros compañeros. Maravilloso. Liderazgo. Un pelotazo de fuego aquí. Vale, podemos meter aquí en bombardeo. Sí, efectivamente. Vale, me gusta. Venga, Inric, aquí, contra su señor. Vale, nada, nada, nah. y estos que vuelvan aquí a la carga Vale, vamos a cargar con estos por este costado Estos que apoyen aquí Estos que... Uh, bueno, no, el dragón me da igual, la verdad Vale, reserva energética Sí, vale, vamos a hacer que baje aquí nuestra señora Ah, perfecto, perfecto, perfecto Bueno, incontestables, intratables no nos ha hecho falta nada, simplemente, es que mira, 400 bajas, 200 bajas, con el aliento de fuego, solo con eso, somos capaces de destrozarlo todo. Hemos presidido la línea central, pero porque son las unidades que tenemos que sacrificar, o sea, son las unidades que se van a pegar, las que van a ir al choque, las que tienen que aguantar, y ya está. O sea, son las únicas bajas que nos podemos permitir... La caballería a lo mejor si la estampamos o, o provocamos algún ataque un poquito suicida con el hecho de liberar y ganar espacio, pues mira, pero... 1800... Vale, vamos a reestablecer unidades. Pero, pero... Bueno, perfecto. Esto está perfecto. Vale, vamos a meterle a Imrik otra nueva de difícil de golpear. Sí, vale. Vamos a meterle difícil de golpear para que aguante más. Vale, cascada de fuego. No la hemos usado. Tiempo de espera. Y coste mientos de magia. Bueno, es que si no la hemos llegado a usar tampoco me parece nada del otro mundo. A lo mejor el sortilegio, pero... ¿Para qué? No, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. O sea, estamos llegando a un punto que no... Vale. No. No. No. Y tampoco. Vale, pues nada. Vamos a meter este que al fin y al cabo tiene la ayuda militar. Que es, que es uno de los que nos puede valer. Creo que aquí tenemos... No, no tenemos acciones posibles. Podríamos ir aquí a cuatar, ¿eh? Pero no sé, si, no sé yo si vamos a tener fuerza suficiente como para poder destrozarlos. Podemos reclutar... Sí, porque los rituales que quedan, queda el lexo tal y no, no hemos hecho nada como tal para poder destrozarlos. Vale, en vez de reclutar ahí, vamos a reclutar aquí. Aquí, aquí cómo estamos. Es que debemos mover este ejército. Vale, ok, pues nada, vamos a aguantarlo. Uf, aquí vamos a sacar águilas, ¿eh? Yo creo que sí. Lo que pasa es que tiene un coste de mantenimiento muy alto. O a lo mejor carros de tiranok. Los carros tampoco están nada mal. Dispara movimiento eficaz de la infantería. Teniendo en cuenta que ellos tienen mucha infantería... No está mal. Las águilas está bien para divear, literalmente... El, bueno, la parte trasera o, o destabilizar mucho. Vale, vamos a sacar un par de águilas nada más. Y vamos a meter aquí otra de arqueros... Vale, perfecto. Nos vamos a acercar. Esto, más, más o menos, más o menos, está resuelto ya. Así que nos vamos a acercar a la llanura de los colmillos. ¿Llegamos? Creo que no llegamos para establecernos, ¿no? No, nos quedamos a las puertas. Lástima, pues teníamos que haber venido antes directamente. Vale. Ok, tal y como estamos, iremos, o oh, la idea es ir a las fuentes de la vida eterna. A ver si podemos acercarnos por allí. Vale, esto lo vamos a saltar. Tecnología, no tenemos nada que poner aquí. No. Ok, pues nada, saltamos notificación y listo. No estamos preparados para enfrentarnos al caos directamente. Porque eso va a ser una masacre. Teniendo en cuenta que tenemos a Imrik aquí, el resto de ejércitos no está preparado para contener al caos. Pero ni de milagro, nos pasan por encima. Asaltar guarnición. jove. Oh, eh. Ola, ola, ola, ola, ola, ola, ¿De dónde sacan tantos ejércitos? Alguien me explica, es imposible. No tenemos muralla. Es que es una barbaridad que saquen todo esto. Bueno, pues nada, vamos a probar, trataremos de hacer las máximas bajas posibles y ya está, si podemos aguantar, aguantaremos y si no, pues no Pero es horroroso que sean capaces de hacer eso Es como, bueno, pues nada, pinto aquí la gente, ¿sabes? Y literal, no tenían nada, porque no tenían nada y venga, toma, tres ejércitos Y tú como, bueno, va, muy bien, un saludo No sé, tío no está bien, o sea, no juegas en las mismas condiciones y eso me parece súper feo, no sé qué tienen, a lo mejor, que a lo mejor es pasivo, o sea, pasivo en el sentido de, en el sentido de, no puedes hacer nada, esto es así, porque es así y te ha tocado, sabes, pero, no me, es que no me gusta nada ese tipo de cosas, tío. Pero nada, nada, nada No me gusta nada Vale, pues nada Vamos a jugar Vamos a meter esto aquí Vale, y este otro grupo aquí Por tenerlos diferenciados Y saber quién está en cada lado Y iniciamos batalla Y ya está, lo que surja Esto lo conquistamos, ¿no? Y están haciendo daño Vale, sí, están haciendo daño Dios, Dios Bueno, supongo que es el precio que hay que pagar Y aquí en este costado, ¿qué tal va? Ah, te me cuidas porque no tenemos que arqueros, vale que tiran, qué tiran las...? Es que parece que no hagan daño las murallas. Ay, no. Pero Oye, ¿para qué quiero tirarme esto en la cara? Ah, pero no, no tenemos... Ellos no tienen... Unidades de... o estructuras de asedio. Bueno, suben con las escalas, obvio, ¿no? Pero... Nada, imposible. El, el daño de las murallas ha sido negativo y no hacemos nada. Literal, dar pena supongo Es que eh, eh, pff, esta será imposible, pero imposible. Nos salió a cuenta a abandonar, ¿eh? Hacer una simulación rápida y ya está. Pero es que ni eso tú. Venga un poquito de daño. Oh, aunque sea, aunque sea, un poquito de daño, aunque sea. Podremos luchar. Venga, y con los escudos... No deberían tener nada que hacer contra nosotros estando escudados, ¿eh? pero bueno. ¿A qué estáis disparando, chicos? Nada, y este lado, nada más de lo mismo Es literalmente ver, ver sufrir los elfos No tiene más de esta batalla Dios Es que ha sido directo, sin... Sin asedia ni nada Ahí, rollo fuerza bruta. vale, vamos Nada, es imposible, tío Y este... Uff. Caballeros de la necrópolis, fíjate tú pues, cuidados encima de las sierpes estas... ...ultra tecnológicas, no sé. Están súper guapas, ¿no? Pero te pilla eso, te revienta. Venga, te las hemos podido dañar. ¿Ahora sí? ¿What? No ha servido de mucho, la verdad. Va, que va. Nos reventaron. Eh, Podemos rendirnos a aceptar la derrota sí Ya está, ya está O sea, no tenía sentido pues, Gastar más tiempo ahí Se hizo lo que se pudo y ya está No vamos a más Madre mía, qué agonía Qué agonía, qué agonía Es que, ¿cómo combates contra eso? No puedes Hasta que no, los revien hasta que no revientes A los de Kempry no puedes hacer nada más es literalmente absurdo. Derrota decisiva, sí, ya me he dado cuenta. Ah, y vale. O sea, solo nos arrasan. Entendí. Ah, y no ahora nos asedian numas no también. Puff. Vale, defensor del orden.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 Eh, vamos a ir preparando estos ejércitos, porque si no lo vamos a tener feo, feo, feo. Uh, vale, aún no tenemos esto en vagar. ¿Podemos meter aquí una guarnición? Vale, vamos a poner una torre vigía aquí. 100% necesaria. Aquí nada, no, pues el héroe nos ha movido. ¿Quién nos ha movido? Va, Vamos a atacar aquí. Bajas, pocas bajas. Vale, pues nada, autoresolvemos, la guarnición. como está? Bueno, pero lo necesitamos. Reposición, 25%. Vale, vale, que hemos subido. No me he fijado ni de cómo ha quedado la cosa O sea, mira cómo de nervioso estoy Señor de los dragones Bueno, nos falta poco eh, Yo creo que vamos a meter carga de Porque al fin y al cabo, entrando a piñón Se nota Es que aún no tenemos eso Mientras favoreces, fuerza inamovible Lanceros Sí, va, vamos a meterle este porque esto es ya para más tarde, ¿no? Sí, vale, vale Fuerza inamovible para mejorar la armadura de nuestras tropas Vamos a ver si podemos reclutar tropas de lanceros, ¿vale? Sí, nos hace falta Vamos a meter a este señor aquí Reponer tropas, perfecto ¡Bien! Bien, bien, bien, bien Aumentamos la reposición de tropas, me gusta Ahora, bien ¿Cómo vamos? Es que mira este ejército tiene este ah, eh, full de experiencia, este full de experiencia, bueno, yo entiendo que dependerá mucho de de cómo es el propio ejército, ¿no? Vale, vamos a subir eso en Vagar, vale, ok, vale, y el resto lo vamos a ahorrar, el resto lo vamos a ahorrar, vale. Misiones y aventuras, la batalla del dragón la armadura de Caledor, fuerzas enemigas, son condes vampiro... What, por qué Influencia 20, tesoro 3000 Sacar una batalla de esas Tiene que ser maravillosa Y conseguir derrotar al dragón ya tiene que ser la leche. El problema es que esto es imposible para los ejércitos que tenemos, pero sin duda. O sea, no se puede. No. Vale. Y estos van a atacar en pareja, seguro. ¿Dónde tenemos? Es que, a lo mejor, restaurar esto para que nos lo vuelvan a chafar, mmm, nos lo ahorramos, ¿Sabes? Vale, no, no podemos invocar esto. Vale, pues saltamos. Siguiente turno. Y ahora ya vemos. Seguidores de Nagas, facción encontrada. Mucha gente se está sumando aquí a la fiesta, ¿eh? Vale, fracaso. Vale, se vienen a sediar. Uh. De liones acceso militar Contra oferta ade Además Un acuerdo comercial Perfecto, o sea, nos viene muy bien Pero con la oferta han aceptado Maravilloso, estos son ingresos para ambos Me gusta Vamos a salir a pelearnos Ok, ¿qué pasa con Sudenpulgán? Que nos unamos a la guerra, verás Unirse a la guerra, no, lo siento, no puedo El enemigo ha completado el ritual. Los tiros están divididos con un pulso cromático. Los vientos aúllen, atrayendo las nubes en jirones que giran en espiral, chillando hacia la isla de los muertos. Uno de nuestros oponentes ha completado un ritual. Vale, o sea, somos el que más atrasado va con respecto a los rituales. Kenry, tierra de los muertos. Uf. Vale. Ahora. Vale, nos, acerca nos vamos a acercar a vagar. Setting off. Vale, y vamos a hacer... Pam, pam, pam, pam, pam, pam, Vale. Intercambiar. Ahora. Usted, mi señora. Ah, vale. Como hemos dicho el intercambio, no es posible. Ok. ¿Queremos subir esto aquí? Tenemos 4.000. Nos vamos a gastar 2.700. Y vamos a poder sacar leones blancos de gracia. Es una pasada, pero... Pero Bueno, vamos a gastarnos dos, esos 2700 bueno, Mira, me, pare, me parece bien Vamos a gastarlos Uf, estamos muy bajos, ¿no? ¿Cómo está la guarnición? Bueno, un poquito tocada Está bien, está bien porque eh, Los caballeros de lionés Van a tope O sea, se han podido restablecer, me gusta Vale Atacamos aquí ¿Podemos hacer coordinación bélica con los caballeros de Lyonés? Espérate, si podemos... Perfecto, caballeros de Lyonés. Establecer. A coordinación bélica no. Añadir oferta. Alianza militar. Buf, buf, buf, buf, buf, buf. Lady princesa de Vale, vamos a ahorrarnos esos 1.600. Está bien, está bien. Lo que no sé si atacar ya o esperar. Victoria pírrica con altas bajas. ¡Dios! Que va, esto es horroroso para nosotros. Vale, pues nada. Vamos a atacar ya a ver qué surge. Vamos a por ellos. Vamos a por ellos. Vamos a librarnos de la lacra que supone Kim ri para este viejo mundo. No queremos más no muertos, gracias. Se Setra el imperecedero, ¿eh? Uf, ya, viene fuerte, viene fuerte este señor. Vamos a librarnos de la lacra que supone el, el ejército funerario para nuestro mundo. La llama del dragón por fin va a purificar. Bueno, esperemos que purifique... Pero lo, lo vamos a tener duro. Esta, esta unidad hay que atajarla muy bien. Uy, arriesgarla. 6 es muy poco. Gracias, un poco. Gracias, un poco. Vale. Uy, uy, uy. ¿Ya? ¡Ostras! Solo tenemos cuatro unidades ¿eh? O sea, aquí hay que hacer Una cantidad de limpieza Brutal antes de que nos toquen Vale, el noble aquí No, vale, vamos a tener el noble en el centro Para aguantar y que dé el buffo a todos Vale Y aquí Vale, un grupo con esto Un grupo con esto Vale, la caballería la vamos a meter en este costado Pero bueno, la idea es frenar la melee Vale, perfecto Empezamos está bien Nuestra Señora con la cabeza ardiente vale perfecto ahora una llama por aquí ahora nosotros por aquí otra llama perfecto perfecto perfecto así wow oh, qué bien vale eso es venga hay que ir bajando sus unidades hay que ir bajando sus unidades esto es importante, esto es muy importante Vale Vamos a meter ya el arma Ignea Ahí, ahí, ahí, vale Que hagamos ese daño Vale, el grupo, el grupo 3 Los quiero a todos aquí Perfecto Vale, vamos a pasar por aquí metemos un poquito De liderazgo A toda mi gente Perfecto, Vale, vamos a ser listos Imrik carga aquí Vale Esa es muy buena carga Aguantad, aguantad, aguantad Aguantad aquí, aguantad aquí la formación Vale, perfecto Nos lo hemos comido Bravo, Imrik, bravo Bravo, bravo, bravo, bravo Más fuerte Bien, yeah, maravilloso Ok, volvemos arriba Vale, con el grupo 7 Vamos a cargar aquí Perfecto me gusta. Además, con que Vamos a volver sobre nuestros pasos. Metemos aquí el fuego. Maravilloso. Con nuestra señora. Metemos aquí el fuego. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Dos unidades juntas. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Vale, el dragón solar se, se nota que mete menos, pero está bien. Vale. Es que tengo que buscar un buen sitio, un buen momento para meter esa llamarada solar que nos haga ganar. O sea, esa llamada solar, entendedme, ¿no? El, el, la cabeza esta, la cabeza ardiente. Vale, el, gru el grupo 2 lo a todo el mundo aquí. Vale, vale, vale, está bien esto. Uh, uh, uh, mi señora, una bola de fuego aquí Lo necesitamos Mierda, no, fue mal La van a evitar mm. Vale, Imric, liderazgo El pelotazo No, no, no, no Vale, perfecto Vamos a colapsar aquí Vale, vamos a entrar aquí eso es. Vale. Arma Ignea. Vamos a meter ¿qué? la defensa aquí. Estupendo. Vale, vale, vale. Aguantamos con esto. Vamos a meter la llamarada aquí. Vale. Con Nuestra Señora la llamarada aquí también. Vientos de magia. Perfecto. Vale, vosotros vais a cargar aquí. Este grupo entero lo quiero... Quiero mandar uno para acá. Vale. Y vosotros dos hasta aquí. Vale, vale, vale. Cargarme aquí detrás. Imrik, a ver. Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, Venga, venga, venga, venga, venga. El cuerno. Vamos ahí. Perfecto, perfecto, me gusta mucho esto Vale, el aliento aquí ah, ¿Hemos conseguido aguantarlos? Sí, hemos conseguido aguantarlos, perfecto Vale, ok, pues vamos a volver Aquí sobre nuestros pasos, vamos a meter Un arma ígnea aquí En toda la caballería Vale, perfecto Maravilloso Maravilloso, bravo, bravo, bravo Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Un trabajo magnífico de todo el ejército, pero absoluto, ¿eh? Absoluto. Hemos tenido muy pocas bajas cuando se pronostica que vamos a tener muchas más. Hemos conseguido aguantar muy bien la caballería ha He hecho un trabajo espléndido en tanto esa primera carga como luego ya uff, con la redistribución y sin duda los dragones nos dan la vida contra este ejército. Pero sin duda, o sea, es indispensable Esas dos monturas de dragón Para hacer todo lo que estamos haciendo Si no, no sé cómo lo estaríamos haciendo Si hubiéramos, de hecho Si hubiéramos conseguido hacer que sobreviviera Nuestro otro dragón Ya hubiera sido fantástico Vale, perfecto Victoria ajustada, sí, mira A que yo te diga, ajustada Vale, perfecto Cogemos la reposición Los trabajos forzados Hemos sacado un montón de pasta pegándonos ¡Oh! Causa miedo Causa... Te... Puf, puf, puf, puf Puf, puf, puf, puf detalles. ¿Es esto? Sin duda, vamos a ponerle eso, pero sin duda. Vale, ahora ¿dónde vamos a querer ir? Vale, vamos a meterle a la amaga otro de explorar y al nuestro señor reponer tropas plus plus para que consigamos reponer tropas más rápido. Este ejército no se puede mover ¿Podrá este ejército defender aquí en... En Kemri? No lo sé Vamos a volver... Vale, vamos a movilizarnos a la, a la... pirámide de Nagash Vale, con Imrik Vale, y vamos a sacudir a Kemri desde aquí Perfecto, me gusta Tenemos 4000 Vale, vamos a poner en vagar La columnata perfecto Vale, y el resto Nos lo vamos... A... ¿Qué nos queda? ¿Ya tenemos esto? No, un turno Nos queda, es verdad, vale, ok Edificio dañado, donde. Vale, vamos a repira... reparar entonces la pirámide De Nagash en todo su esplendor, perfecto El ritual no lo saltamos Y finalizamos turno Con esto, vale, vamos a dejar que se simule el turno Y así empezamos de... El arranque del siguiente capítulo En el turno nuevo A ver Ha fracasado ha comenzado un ritual. Este no nos va a parar de seguir, ¿eh? hay que asesinarlo de alguna forma. Uf, ¡Qué pesadilla! El ritual enemigo ha fracasado. Nuestros ponentes han fracasado en su último intento por influenciar el gran vórtice. Las corrientes de energía que salían de los sitios rituales se han desvanecido y el cántico ha caído en silencio de momento. Sin embargo, este descanso tan solo es una ilusión.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 Vale, llegaremos en nuestro posible grupo Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado como yo De este capítulo Y nada, en los próximos turnos Se va a decir el destino del mundo Vamos a ver si podemos limpiarnos a Kenry de una vez por todas Y nada, con esto nos despedimos Recordad, seguidnos en Twitter a los dos Tanto aquí como a mí, que van a estar los dos en la descripción También seguidnos en Twitch Vamos a ver el directo todos los miércoles O bueno, cuando se pueda, pero ahora en verano está siendo un poquito complicado